La exposición de las fotos y las síntesis biográficas de las candidatas a diputadas al Parlamento Cubano por el municipio graumense de Niquero es una de las acciones del Consejo Electoral Municipal en el territorio con vistas a las elecciones del próximo 26 de marzo. Escuelas, salas de televisión, bodegas, entidades económicas y colegios electorales son los lugares tanto de la zona urbana como rural donde se exhiben los datos para que los electores conozcan a sus futuros representantes en la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. Ya están todas la, las biografías distribuidas a, a lo largo del, del territorio. En este caso se trabajó la, las listas de electores, que es algo muy, muy importante para el proceso, donde se hizo el casa a casa con estas autoridades eh, previstas, como está establecido en la, ley, en la ley electoral. Próximamente nosotros vamos a realizar un ejercicio aquí en el, en el CEN, en vista a cómo se va a realizar el día de las elecciones y además la prueba dinámica que se va a realizar el día 19 de, de marzo, que es una prueba, como decimos todo prácticamente como si estuviera eh, ejecutándose el día de las elecciones. Como parte de los preparativos para las elecciones nacionales, el Consejo Electoral Municipal en Niquero, prevé la capacitación de las autoridades electorales que intervienen en el proceso hasta el día 15 del presente mes, que incluye a supervisores, colaboradores y especialistas. En la parte rural se va a diseñar de, de una manera eh, práctica a la vez, para que quede eh, mejor organizado y que las personas eh, puedan evidenciar cómo se va a realizar esta, esta capacitación. De una manera práctica es todavía mejor, porque así la, las autoridades electorales que ya tienen experiencia, nos, nos ayudan. Pero las autoridades electorales nuevas, es decir, que son de nuevo ingreso, eh, quedan mejor eh, capacitadas. A la par con la divulgación de las fotos y biografías de las candidatas a diputadas, el Consejo Electoral Municipal también contribuye con la preparación de los electores niquereños para ejercer el voto el próximo 26 de marzo en las urnas. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.